Se hizo acá en el club de emprendedores que nos prestó las instalaciones. En esas 48 horas se hicieron nueve juegos, de los cuales hay un juego que es de mesa. Los componentes del juego de mesa los vamos a pedir que sean impresos en la impresora 3D que tiene el club. Vengo acá al Club de Emprendedores para eh, empaparme un poco de lo que es el ámbito y también darle mi apoyo en todo lo que pueda necesitar. Hacemos con la parte de videojuegos una reunión cada dos semanas y siempre venimos y discutimos y planteamos nuestras consultas con eh, otros desarrolladores y siempre nos llevamos algo nuevo. El Club de Emprendedores de Paraná, que tiene su sede en la Facultad de Ciencias Económicas de la UNER, ...es un espacio de encuentro para emprendedores... ...y emprendedoras locales de diversa índole. El club tiene una primera convicción. La contribución que estos emprendedores hacen al desarrollo local. El trabajo colaborativo y la creatividad... ...son los pilares de quienes participan... ...y de quienes han pensado e impulsado... ...este espacio de encuentro y fortalecimiento. En menos de cuatro meses... ...el Club de Emprendedores de Paraná sumó más de 160 socios... ...que se reúnen para pensar... ...capacitarse y desarrollar sus proyectos en conjunto. Club de Emprendedores de Paraná. Cuando el trabajo es colectivo, el resultado es más grande.